Esta creepypasta tiene primera parte, la cual es, está apareciéndote en la tarjetita de arriba a la derecha. Pero en el momento que ya lo hayas visto sigue viendo. Al momento de decirle a Tony que quería leer todo el libro o al menos las criaturas que me faltaban para estar prevenido de ellas. En ese momento leí el libro cuando vi una cosa que decía... Jack. Esta criatura te aparece en los armarios cuando te salga te impedirá entrar a un armario. Pero cuando lo cierre la criatura se irá. Pede, puede salirte por puertas. Haid. Esta criatura es invisible y solo te va a aparecer si estás en un armario por mucho tiempo. En el tiempo que estés, verás como ilusión de estáticas. Pero en el caso de que no salgas, te hará un gran daño, impidiéndote entrar a un armario. Tú, Esta criatura te aparecerá en una puerta falsa, en este caso la entidad distorsionará el número de la puerta anterior, si entras a esta puerta falsa. No querrás saber lo que pasará. Hasta ese momento todos quedamos planeando estrategias, en ese momento la lluvia acaba de comenzar. Al momento de empezar me dio un miedo irracional. En el momento de llegar a la puerta 30 empezamos a ver unos ojos extraños. Al momento de revisar solo encontramos a algo. Sí. Esta entidad aparece cuando llegues a una puerta avanzada, pero en su caso aparecerá con ojos observándote y cuadros que él mismo puso. En un momento encontrarás a esa criatura pero te recomiendo correr. Ok, pero debemos correr. Dijo Tony. En el momento que llegamos a la puerta 35 vimos una cosa de un solo ojo salir del suelo. Cuando esa cosa empieza a correr de una manera horrible, cuando decidimos hacer lo mismo vemos como esa cosa está tirando todos los muebles, cuando al pasar por varias puertas tapizadas, corremos a un gran pasillo, pero no fue todo llegamos a cerrarle la puerta pero llegando a una puerta que no recuerdo cuál era. Vi a una sombra llena de cosas. Como una televisión con estática, esa entidad nos dio un golpe horrible. Despertamos en la puerta 49 en una habitación algo grande era una recepción cuando al todos revisar entramos para encontrarnos a la peor criatura que hemos visto. las murallas va a comenzar a la única justa de las batallas luego si Qatar compró el mundial